Bueno, pues nada, pues nos toca ahora hablar de ya del Olimpia propiamente dicho. Dufour todavía no llega. Menudo, menudo impresentable ahora que no está. Pero bueno, eh, esperemos que llegue pronto. Y bueno, pues nada, tenemos varios españoles que van, que si no me equivoco, bueno, seguro que el público lo puede poner por si hay alguna equivocación, pero si no me equivoco, españoles van pues Jesús Rodríguez, Rubén López, que van en la categoría Classic, Ángel Calderón, que va en la categoría 212, Ivana, que va en la categoría de bikini, y María Paulette que va en categoría eh, wellness. Esos son los que yo creo que van. ¿Sabéis de alguno más? Yo creo que son eso. yo, yo, esos. Son esos. Esos son los que son. Vale, pues, bueno, vamos uno por uno. ¿Qué opináis o qué papel cae? Bueno, es que esto es imposible de saber. Aquí, eh, quien yo veo con posibilidades de hacer un puesto muy bueno es en bikini Ivana, una chavala que siempre lo ha ganado todo, va donde vaya, ¿sabes? Entonces, sería muy posible que diera una sorpresa de puta madre. Ángel en 2'12", yo creo que todo el mundo lo tiene claro, que Ángel en 2'12 es la, lo más espectacular. Y luego el resto, pues a ver, Rubén López, yo no lo he visto últimamente, pero las últimas fotos que vi quizás no era el mejor Rubén López que yo he visto en mi vida. Eh, Jesús Rodríguez, pues, para mí es un físico que me encanta, es espectacular. Lo que no sé si quizás sea el físico que a lo mejor se busca allí o ya al lado de según cómo se le verá o, o determinadas cosas. Para mí es un, un culturista puro y duro, ni clase ni hostia, es culturismo puro y duro lo que hace ese chaval, las sequedad y todo lo que sale. Pero bueno, eh, quizás dentro de la categoría de clase eh, es que no sé cómo decirlo, porque classic es culturismo pero con límite de peso, en teoría debería de ser igual, pero ya sabemos que no se mira igual a un classic que a un culturista. Entonces, quizás quizás esto es como... <risa> como las mujeres, ¿no? Eh, la, hay, hay mujeres a lo mejor que están tan, tan, tan buenas que no las entra nadie porque tiene miedo, ¿no? Pues esto es un poco igual, es que va tan, tan, tan, tan seco, que no sé yo ya si quizás eso ya se pasa de Tosca y sería mejor para culturismo que para bueno, y de, de, de todas formas, bueno, a ver, no, no, no estamos pensando en que gane un campeonato, pero yo creo que las primeras veces se va a hacer un top, poco a poco, sí. a que te vean y, hombre, con los años sucesivamente pues estar ahí un poco más arriba en el en el tom, ¿no? Entonces claro, que... es que hablar, hablar de esta gente de que queden arriba, a ver, es un poco hablar por hablar porque Rubén López es la primera vez que le van a ver los jueces, yo creo, allí en el Olimpia, Jesús igual, entonces bueno, el único que han visto ya más veces es a, es a Ángel, que es el, el que ya peleó el año pasado por ello y yo creo que es el único con opciones reales de que los jueces se fijen en él y físico real de poder decir, mira, este es de los de delante eh, lo que pasa es que, bueno, el test todos tenemos que hablar de ellos también, joder, no se puede, no, no los podemos pero, despreciar. Ya, hostia. Pero mira, Robert, de, de todas formas, ya si quiere comento algo, mira, eh, a, a hablar de, de las posiciones en el Olimpia es de hablar de una verdadera quiniela, es decir, sí. ¿por, ¿por qué nos guiamos? Primero, no estamos guiando, no, o todos, ¿no? Nos guiamos cuando hacemos una quiniela, nos guiamos por el año pasado. Segundo... Nos guiamos por las fotos más recientes que vemos que vamos viendo en las redes. O sea, no tenemos otra guía. Ahora, después está el factor pinchazo. Es decir, estamos viendo a un atleta de putísima madre en las redes, por ejemplo. Yo, ¿no? Uno que sigo y me encanta y lo veo y lo veo óptimo. Y lo tiene todo para ganar un Olimpian en 12 es Kioni. ¿Vale? Kioni. Y aparte, para mí está con, con un preparador de lo mejor del mundo, Patrick Tour, que no falla. Patri Tour no falla. Ultra duro sebe con separación. ¿Pero qué pasa? Que puede pinchar. Eh, Askanami, por ejemplo, en 2.12, hablo de 2.12 porque era mi categoría y es la que más sigo, ¿no? Eh, Askanami este año, carne sobre carne, pero qué pasa? Si el último día antes de salir a competir se le escapa a través de las transiciones el abdomen, pues va para la cola. ¿Qué te digo yo? ¿Qué puede pasar? Que como ha pasado otros años cuando yo estaba en el Olimpia, y en vez de estar stiff, ponen a Tyler. Pues que te puede meter a Peter Mornar eh, un quinto o un cuarto. Es decir, en la Olimpia puede pasar cualquier cosa. Y acordar que siempre hay una sorpresa. O sea, eh, como hacer una quiniela por el fútbol. El que menos te esperes, eh, lo metes por ahí. vale Porque puede pasar, siempre hay sorpresa en los Olimpias. Sí, mira, yo... yo creo que en el Olimpia, en la categoría Open, la decepción, fíjate lo que te digo, la decepción la va a dar Criso eh, con lo que espera la gente de él y creo que en 2.12 eh, eh, eh, la sorpresa la va a dar bueno, el, el joder, ahora, ahora no recuerdo bueno, se me ha ido el santo al cielo, bueno, perdona, se me ha ido el santo al cielo pero creo que en el Open eh, la sorpresa, pero para mal, va a ser Crizo, fíjate lo que te digo pero si es Crizo, tío, las últimas fotos está sorprendente ¿eh? está ultra duro, si es verdad que de espalda le hace falta esa masividad, pero, pero es lo que te digo, es que estamos viendo una foto. Es que lo mismo te no. sale al escenario blanco, sin brillo y eso <ríe> y eso lo, lo jode. Pero... Ah, bueno, y el otro, y el otro que va a decir yo, de 2.12, que creo que va a sorprender, pero para bien, evidentemente no va a ganar, pero que va a hacer un muy buen puesto y casi nadie le tiene en cuenta, es Peter Molnar. Yo creo que ese en 2.12 va a hacer buen puesto y es alguien pues, que prácticamente nadie lo, lo menciona ni lo nombra ni nada, pero en realidad es un chico que siempre vaya donde vaya, ha quedado bien y la verdad es que tiene un cuerpo muy bonito y, y... ¿Pero quién, quién? Peter Molnar. Ah, Peter Molnar, pero es lo que te digo, que lo mismo no se mete ahí con el tamaño y tal, pero se mete ahí en la categoría. O, ojo, que mira que hemos visto también a Eduardo Correa con ese con esa degradación de piernas, pero en las últimas comparaciones Eduardo va a ser este año un nuevo competidor en el Olimpia, en el aspecto me refiero, nuevo, en la calidad, o sea, Eduardo Correa lleva una calidad y una dureza que no lleva nadie. Y cuidado, que por eso puede ser un poquito guía de los demás competidores, ¿vale? O sea, que también se puede meter, es que se puede meter cual, cualquiera. Ahí me, de, me decían que el guión no tiene rodaje. Bueno, es que, no sé, el tema de rodaje, cardenón cuando empezó tampoco tenía rodaje. Y llegó ahí, ¡pum! Y en frío la metió con un cuerpazo y un fisicazo. Es decir, que esto es una olimpia, ¿eh? que si estás ahí, aquí no hace falta rodaje. Si estás... Sí, yo en marcho, creo... Yo, yo creo, sinceramente, que, que eh, escuchadme, y si no, dejarme tranquilo que, que, que sueñe con eso, yo creo que es el año de Ángel, tío. El ángel está muy mejorado, eh, ha mejorado un poquito más las piernas, que era su punto más débil, tiene un puntazo increíble, está con una mentalidad ganadora 100%. Sí que es verdad que el Clarida no, no, no nos deja que los veamos, ¿no? a ver cómo está de eso y tal... Pero, escúchame, para ganarle a Ángel hay que estar muy fuerte, muy completo. Bueno, ya decimos, es un Mistro olimpia, pero, pero hostia, lo veo muy muy bien, muy mejorado. Me gusta el aspecto, me gusta más cómo luce este año y, escucha, yo es mi apuesta, es mi caballo ganador, Ángel Calderón. ¿cómo no? Sí, tiene muchas posibilidades. Yo creo que ahí estamos todos, de acuerdo? que. Yo, a ver, es eh, que... Yo creo que cualquiera. Es que sí, ganar, ¿sabes ganar, qué pasa? Pues, yo creo. ganar puede ganar cualquiera. Sí, bueno, Y Ángel a Ángel no le falla el tren inferior. Aquí es lo que pasa que yo creo que es muy difícil prepararlo. Aquí el único que lo sabe preparar es Fran, que es su preparador de toda la vida. Pero el problema es que si Ángel lo llena mucho de arriba, la pierna se le ve más pequeña, que no es que la tenga pequeña, pero sí es verdad que este año se ve en armonía. O sea, la parte de arriba con lo de abajo es el único contra, bueno, igual que todos los competidores tendrán contra, que se le puede achacar a Ángel, pero es que ganar. puede ganar ganar cualquiera, eso está claro. Sí, porque además además este año es que es un año muy abierto en el que está entrando mucha gente nueva y aunque no tengan rodaje, pero si tienen el físico, pues ya está, ¿sabes? Porque muchas veces el que no tiene rodaje va sin ningún tipo de estrés y resulta ser que sale mejor que el que se le considera mm, de los mejores y, bueno, y le come el estrés. La gente tiene que pensar que son viajes muy largos para todos los deportistas y la pueden cagar en el viaje y el estrés puede jugar pasadas muy malas también, ¿sabes? Eh, bueno, y de la categoría Open, yo creo que es la que más sorpresa nos va a poder dar, la categoría Open fíjate que Nick Walker, yo decía que ese chaval eh, que no iba a quedar bien y tal pero va a quedar bien porque le he visto posando y si, y si posa, como yo le he visto hoy posando, que es con el abdomen metido, todos sabemos que tiene una batriga que es descomunal pero la controla, el cabrón la sabe controlar y cuando la controla se le ve súper bonito, lo único son es esas varices que parecen lombrices, pero joder, cómo va, ¿eh? aparte ha perdido bastante tamaño, eso es que se ha apurado pero bien, porque se le ve todo súper consumido y tal, Uf, es lo, que, es lo que hablamos, incluso estamos hablando de la categoría open, ¿no? La categoría súper pesados y tal, eh, nos gusta la gente grande, eh, yo soy el primero que siempre aboga por el tema de tamaño. Eh, vemos las, los vídeos de Nick Walker, ¿vale? Ya con la camiseta, ha bajado un huevo, ah, eh, sí. o sea, eh, ha bajado muchísimo tamaño, parece su hermano. Vale, no parece ni él, pero escucharme, pero es lo que decimos, eh, es subirnos a un escenario, eh, es, somos efecto visual 100%, ¿vale? Se le va a ver mucho más grande, ¿vale? Aunque el vestido se le vea más pequeño, luego encima del escenario, eh, lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? De que tú sales al escenario con dos kilos menos, eh, cuando te sobra ese agua, sales con dos kilos menos y, y encima del escenario parece que peses cuatro más, porque ese efecto visual, ¿no? Eh, a mí me ha impactado, he visto una foto de perfil, se me ha de perfil, apretando el glúteo clavado, el intercostal, todo, el abdomen metido, que es una cosa que lo tiene que tener muy presente, no puede relajar el abdomen para nada porque si no se le va. Pero a mí, este Nick Walker, que yo en un principio no apostaba nada por él, porque... El año pasado el tipo de músculo que sacaron, tanto Nick Walker como, como Hunter, eh, muy acuoso, ¿vale? No, no, no, no. Le falta, le falta apurarse más. Eh, si sale este Nick más apurado, como yo lo he visto aquí, cuidado que ahora sí que lo meto ahí arriba, ¿eh? No para ganar, por supuesto, no creo. Eh, no lo creo o no, no lo veo ganador, pero para meterse entre... Tercero, cuarto, segundo, depende cómo salga el resto, pero está más arriba ¿eh? y en mucha mejor eh, forma que, que el año pasado. Es lo que decimos, es lo que hemos visto ahora y a veces la, las fotos o tal, luego lo vemos encima del escenario y nos decepciona, pero bueno, hay que verlos ahí. Pero como he, he visto a este networker, aunque un poco más pequeño, eh, me gusta muchísimo más. Sí. Yo lo he, he visto terrible. Ya te digo que yo no era fan o no sé. O sea, a nivel personal sí, ni Walker me encanta. A nivel competitivo no le veo de los de lo, de, de lo que se pide en la industria hoy en día y tal, pero yo es que hoy le he visto y no le puedo, no le puedo poner ningún pero. Y en esa foto que tú dices, es que no se le puede poner ningún pero. Ni que va trigón, ni nada, nada, nada. Es que está cristalino, se le ve el cuádriceps perfilado. De, bueno, bueno, se le ve exagerado. Así que yo creo que bueno, que es posible que dé que bastante susto. Pero bueno, es que esta gente, esta gente eh, sí, eh, Bonac, Bonac siempre hay que tener cuidado con él porque ese tío nunca salió salido mal. O sea, Bonac es de los que siempre tiene que salir bien. Brandon se habla muy poco de él, yo creo que, que todavía es competitivo, o sea, el tío todavía está ahí. Eh, Big Ramy impresiona muchísimo verlo, hay que reconocerlo, que impresiona muchísimo, pero se le ve ya demasiado artificial, en mi opinión. Eh, y yo creo que se está buscando ya un cambio de canon o de estilo, yo creo que no va a ser el año de Big Rami, vosotros qué opináis. Yo, bueno, habla tú, Raúl, que, de, que yo he hablado. Bueno, cuidado que aparece aquí el. El, el, de, el de los tres pelos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se nota que está el cabrón que está de vacaciones no en la playa? Mira qué buena cara tiene. ¿Qué pasa, cabrones? <risa> A mí me lo de jalar dos langostas ahora mismo. <risa> vale. Eh, bueno, la pregunta que yo había lanzado Sergio, a ver, la lanzo ahora Que, que la escuches tú también eh, yo estoy La he escuchado, la ha escuchado mi... Robert, la ha escuchado Pues entonces, no molestes, deja a Paco que iba a contestar Por eso, contestar? por eso No, iba a, iba a contestar yo. Yo, yo yo creo, ya te digo, eh, Quiniela, yo creo que Este año aún todavía es el año de, de Rami, yo creo que por tamaño Por, por, por todos eh, por, por mucho que queramos nosotros criticar constructivamente o negativamente del aceite, de lo que sea al final es un olimpia, busca un superhéroe es decir, todo bien puesto es aceptable y, y a partir del segundo del segundo y cuarto pues ya depende ¿no? creo que Bonac va a salir el mejor campeonato de su, de su, de su vida eh, claro, no, no, no, no tiene esa estructura de, de clavícula ancha pero al final es como un clarida muy denso, con mucha separación, así puede, puede dar la sorpresa. Boná, perdón, curry, por tamaño creo que este año va mejor, pero no sé si puede tener problemas con el estómago, un estómago demasiado dilatado y puede ir para atrás. Y es que ya después de ahí, ya es que no, no, que no sé, que me, lo, me, me lo podría inventar. No sé qué, a ver, a ver qué dice Sergio, que en no esto es más experto. Yo, no sé si se me escucha bien, se me escucha bien. Sí, sí, Vale, vale, porque falla un poquito el wifi. Vale, yo en, en mi canal ya hice la quiniela, estoy con Raúl. Eh, todavía yo creo que a, a, a Rami le, le, queda, le queda le queda más tiempo, creo que es rápida. Yo creo que les pueden dar algún toque de atención, que quieran dar un poco de emoción, pero en Olimpia es sinónimo de tamaño, y, y es que el tamaño es demasiado abrumador en respecto respecto a lo que tiene la línea. Coincido igualmente con Raúl Combona, creo que es el tapado del año, sin duda porque además eh, tiene a Chan Nichols, eh, arregló el tema de la ginecomastia, está entrenando bien por primera vez, que dijo que había estado entrenando la que... Recordad que el año pasado había tenido problemas en sus piernas, yo creo que sin duda es el aspirante a quedar segundo. Para tercero, yo meto a Chopan sí que creo que Curry se va a descolgar, sí que creo que Curry se va a descolgar y de los nuevos yo apuesto un poco por el descarte, tengo la duda entre Sansón Dauda y Jacket. Eh, para, o sea, Curry le meto quinto y luego ya por ahí eh, o sea, Curry cuarto vale y luego ya Sansón Dauda o quizás ya que Derek es que es un incógnito, puede irle muy bien puede irle muy mal, el problema de Derek va a ser verle la línea eh, le está moviendo solo estamos está por unas fotos una foto que vimos del en volumen pero joder, es que va no es lo mismo estar con cuatro tíos más grandes que tú que estar en una línea que este año lo limpia, son 30 en los que practican, los que al menos 20 van a pesar más que tú. Y estamos hablando del escenario de los Olimpia. Entonces, la gente yo creo que ojalá, ojalá y ganara, ojalá quedara en el top 3, pero yo para mí no me quiero pelear los dios demasiado con Derek y hay que verle al lado de Dios con mucha más envergadura como, como luce. Y los demás van a estar un poco a la pelea. Yo creo que Krishanek no va a entrar en el top 10 o va a estar muy raspón para entrar en el top 10, ya que... Eh, a mí me gusta, pero hay cositas que se me escapan. Y Sansón Dauda lo ve bastante completo. Entonces, yo creo que, fijaros lo que yo os digo, lo, yo para mí los grandes perjudicados este año van a ser tanto Hunter como Nick Walker. A Nick Walker sí creo que le van a dar un castigo. De hecho, él creo que lo intuye y por eso está movido una versión quizás más remata a Nick Walker, más, eh, más ajustada, intentó meter la cintura, pero lo que ha hecho... Esta, esta pérdida de tamaño, porque es una pérdida de tamaño bastante ostensible a mi modo de ver, es que aún más se vea la falta de separación que tiene Nick Walker, que Nick Walker tiene una falta de separación bastante grande. El cuádriceps es como una piedra enorme, pero no tiene corte profundo. Eh, y, y, y la brada, lo que hemos visto de él, cada vez el pectoral más recogido, sabemos que un músculo eh, roto se acaba retrayendo muchísimo. El punto, hasta ahora, lo que he visto no me convence, entonces yo creo que el top 5 se van a descolgar este año tanto Nick Walker como Hunter. Pues exactamente, yo opino que, que, que Bill Ramy es el campeón. Eh, yo siempre he opinado que para ganar al campeón hay que ganarle por caos en el sentido de que tienes que superarlo, no igualarlo, tienes que estar por encima. No veo a ningún físico, vale. se le ha criticado mucho el aceite en las piernas, qué tal, qué cual, qué no sé qué, que no sé cuánto. Eh, bueno, nos tenemos que parar a mirar a todos a ver. Eh, yo creo que no veo yo por lo menos no veo un físico que pueda superar a Birrami ¿vale? si, si Birrami, aparte yo creo que este año ha trabajado mucho el tema de la cintura se le ve la cintura más encogida, más recogida vale eso le va a hacer lucir mejor ¿vale? yo realmente creo que va a ganar tranquilamente Birrami yo meto a Chopan en segundo lugar ¿vale? yo creo que eh, aparte, hoy hoy hemos subido un, un vídeo al, al murmullo y tal, y creo que Chopin lo que tendría que apostar es no querer jugar la paza de, de tamaño con, con Birramé, jugar sus armas, salir de ese Chopin. A mí este último año pasado, eh, Chopin siempre me gusta, siempre sale en muy buena forma, pero quizá me gustó un poco menos. Yo creo que tiene que jugar la baza de... De la dureza, de esa separación, esa línea que tiene, que es súper bonito. Tiene una silueta, y lo comentaba no tú, en cuanto a silueta. Tú pones una foto de Birrami, él solo, su silueta, ¿vale? Y, y la quitas, metes una de Chopin, la silueta, y es una silueta más culturista. Lo que pasa es que, bueno, Birrami tiene mucho más tamaño, pero esas formas, luce muy bien. Yo creo que es la baza que, que, que tendría que jugar y si la juega bien se mete segundo yo creo que tranquilamente porque es que luego Curry, eh, yo ya siempre Bonac, eh, o sea le ganó a Bonac en el Arnold, yo creo que ahí no le ganaba y quizá pueda estar ahí pero no lo sé, es dudoso. Luego el físico Derek eh, es una incógnita porque tampoco se ha dejado ver. Eh, yo creo que por líneas también eh, se puede meter ahí. Hay que salir, mirar a ver el qué punto sale, a ver si lo cuadra. Ten en cuenta que es una categoría completamente diferente. y sale, si viene de 2.12... Eh, el, el punto que sacó en 212 era bueno, pero tampoco es un tío que acostumbre a salir con ese puntazo. Entonces, si ha querido coger más tamaño, pero, pero no sale en punto, va a estar descolgado. Hay que verlo. Y Sansón, sí. A mí ese tío me encanta la forma que tiene. Eh, parece un cómic, parece dibujado, ¿no? Muy uniforme, muy, muy bombeadito, muy, muy completo, no le falla... Bueno, los gemelos un poco más justos, pero es muy completo. Eh, ten en cuenta que también está con Milos, yo creo que la puesta a punto la van a clavar. Eh, y Criso, pues lo veo pues eso, en los, si se mete en los 10 primeros lo veo ahí, al final de todo. vale. Pero, pero sí que es verdad que este año eh, tenemos un Olimpia yo creo que mucho más abierto que, que otros años. Entonces yo por lo menos tengo como más más ganas de que llegue ya para verlo, para, para ver la incógnita, a ver cómo se resuelve todo, pero está mucho más abierto, hay más eh, chavales jóvenes, que, que, que, que, que están ahí y tal, eh, se tienen que ir haciendo su hueco y alguno que, que no pegue la despuntada y no, no de alguna sorpresa. Pero está muy abierto y yo este año tengo muchas ganas de, de, de verlo porque, porque no es más de lo mismo, ¿sabes? Ahí hay mucha variedad que hay que ver cómo, cómo, cómo lo hacen, a ver qué tal. A mí me recuerda un poco a los Olimpias del año 92 y los del año 98, que había toda ahí una quiniela de futuribles y bueno, pues en el 92 fue Dorian y en el 98 Coleman. La diferencia es que aquí sí está el campeón y coincido plenamente con, con Paco en que al campeón hay que noquearlo. Y respecto a Chopin, que es el que menos ha mostrado de los top, sí que es cierto que el año pasado todos fuimos bastante críticos con el tema de sus hombros, que era muy evidente, y este año ha mostrado unos hombros muy limpios. Yo creo que ahí coincido también con Paco en que a Rami, como entren, era un poco lo que pasa con, con Ronnie. No, no, como entre en la, en la tesitura de ir a ganarle, por no, no. es que no hay ninguna posibilidad de que nadie se la rime. Entonces hay que ofrecer algo diferente. ¿Hasta cuánto de diferente? Pues hay que ver que lo, los únicos que pueden ofrecer algo ya muy diferente, pues probablemente simplemente sea Chopin porque o incluso Bonac. Los demás es que no pueden ofrecer algo muy diferente porque tampoco tienen un atributo tan destacado como pueda tener eh, Bonac, que es el caso de la ansiedad muscular, Ocho panes el trabajo también ha acompañado esa densidad y esa y esa calidad. Los demás yo creo que tampoco tienen demasiados argumentos como para inquietar. O sea, entre esos tres, bueno, con mi punto de vista va a ser donde está el podio. Están preguntando, bueno, una pregunta que han hecho es que cómo vemos, yo ya lo contesté esta mañana en una de las respuestas de las cajetillas, que como que cómo vemos Ramondino y Cebum. Yo he dicho, para mí tiene que nacer otra vez Cebun para hacer frente a... O sea, tiene que nacer lamondino para hacer frente a Cebun. Porque Cebun es que encima no deja de mejorar. He leído por ahí que viene con más peso todavía. Yo no sé hasta qué punto puede meter más peso ese tío ya para entrar en la categoría. Yo no sé si que... Hay año... polémica, hay polémica, Robert. Claro, es que he leído por ahí que viene con más peso, más grande, pero con bastante más peso. O sea, no no un poco. Tío. Hay polémica porque de repente mide dos centímetros más. Eh, y pesa, eh, Escucha, pero puede ser que sea el leído bien del orden de 6 kilos más que el año pasado. Claro, 2 centímetros más, 6 kilos más. ¿Veis? Es que a veces las coincidencias dices, vamos a ver, <ríe> son coincidencias o qué pasa, ¿sabes? Pero es lo que decimos con Fle con Luis cuando le pasó y demás. Es que eh, ya, o sea, ya el año pasado era intratable Cebu, es que ahora va con 6 kilos más y es el mismo de estructura, por mucho que diga que mide 2 centímetros más, el mismo. Ver, ¿Qué pasa? ¿Qué opináis? Eh, yo, yo eh, como, como, como viví lo de Fred Lewis en directo, a mí no me sorprende. Yo, yo estoy seguro que el pesaje, esta vez, lo van a hacer en privado. No será un mensaje público y tal que podamos ver todo el mundo. Hará un mensaje, un mensaje privado. Digo yo, ¿eh? Me, me, me las da todas. Porque yo creo que ni que le metan dos centímetros más y esos seis kilos, yo creo que, que está, aún así, está justo, ¿eh? Sí, es que, mira, yo os digo una cosa que no sé si echáis cuenta, o sea, que un tío de un 80 aproximadamente te salga con 110, 110 kilos al, al escenario, a ver, toda la vida ha sido el culturismo y culturismo del bueno, o sea, culturismo de los grandes, entonces, eh, vamos a ver, ¿sabes? Que una cosa es que en categoría open quizás no hiciera lo que la gente esperase de él, eh, pero otra cosa es que no tenga el tamaño de un Open, o sea, hay muchos de... Open Yo, que más allá, más allá de, todo, de todo, que sí mira, aquí alguien ha puesto, creo que eran 14 libras, lo estaba mirando ahora, que sí, han sido 2 centímetros y medio más que ha medido um, me parece tan triste que normalicemos esto, tío y que pretendamos ser un deporte no, yeah. me parece tan, tan triste que, y que esto se esté normalizando cada vez a eslabones a eh, peldaños más bajos. Es que el único motivo, si nos fijamos, en el que se puede permitir eso es porque a lo mejor desde dentro se siga queriendo que siga siendo él el campeón. Obvio. Es, la lectura, Obvio. es la lectura que se saca. Pero claro, si ya lo es de por sí, ¿sabes? Tampoco hace falta ayudarle dándole más kilos que a los demás. Pero claro, la gente viene por. Yo detrás. creo, yo, aparte, mira, conforme he visto yo los movimientos, según va a ganar, según se va a retirar. Y el siguiente va a ser, sin duda alguna, Ramondino. Sin duda alguna. O sea, fíjate, no sé si va a quedar segundo este año, lo que sí sé es que es el próximo, y vamos, me juego aquí delante de todos eh, una cena, os invito a los tres, y os digo que el próximo va a ser Ramondino, no ganan de hacer un ojo, el relevo va a ser Ramondino, porque solo hay que ver que esta, por obra y arte, un streaming porque todos tenemos que pagar esta semana 70 pavos, los brasileños van a tener que pagar 35 hombre, hombre bueno, a, mí, a ver, en defensa de Ramondino yo tengo que decir que quizás sea de los cuerpos más bonitos en classic, ¿sabes? O sea, como bonito. A mí me parece el de los classic y el menos classic. Sí, a ver, es, es, es el que tiene más estructura quizá pero es que Cebún igual. Cebún también es el más culturista de los classic, por así decirlo. No, a mí Cebún me parece un Berry de May, tío. Classic es... O sea, Ramondino es un culturista... Es un culturista. No sé si Raúl y Paco están de acuerdo, pero yo por estructura, a Ramondino no le veo tan clásico como puedo ver a un, a un Rub Diesel, a, a un Brio Nasley. No, no le veo en esa línea, tío. Le veo muy culturista. Le veo patazas, le veo brazacos, un poquito más estrecho de torso de lo que son habitualmente los clásicos, más cargado, más redondo, inserciones más de culturista. Yo a Ramondino no le veo. O sea. A mí me mola mucho Ramondino, a mí me mola muchísimo, porque está muy cargado, pero veo que hay otros culturistas en esa categoría que se aproximan más a, a lo que es la epitome del Classic, ¿no? Y no lo veo en Ramondino, lo veo, y que, pero vamos, que me juego, me juego lo que sea a que Ramondino va a ser, por ejemplo, motivos más que obvios, eh, que me parecen muy lícitos, pero, pero aparte el chaval tiene argumentos físicos para hacerlo, pero dicho esto, a mí me parece a menos Classic dentro de los Classic buenos. Es que el resto que hay, que están a la altura suya, que son los negrillos estos y tal, tío, es que se quedan muy pequeños al lado tanto de Cebún como de Tlamondino. ¿Sabes? Entonces, ¿qué vas a poner a un tío? ¿Culturismo clásico no deja ese de culturismo al fin y al cabo también? ¿Qué vas a poner a un tío la mitad que otro? ¿Sabes? Tampoco, no sé, yo ahí tampoco lo vería bien. ¿Culturismo me clásico es culturismo, pero todos sabemos que van por otra dirección, Robert? Es a lo que me refiero. O sea, para mí un culturista, un clásico es un culturista. Pero dicho esto es cierto que cuando nosotros vemos un classic tenemos otra imagen, es decir, tú por ejemplo dónde meterías, ahora mismo si sueltas a en la en el Olimpia, te costaría un poco ubicarle por temas de estructura es un culturista, por supuesto superlativo, lo es, pero por temas de estructura te costaría un poquito meterlo dentro de ninguna categoría en cambio Ramondino, lo veo más un rollo, un Regan Grimes, ese tipo de cultur un culturista, digamos que, mmm, lo veo como un culturista open estético, Es, es serial como veo a Ramondino no lo veo tan encajado a la categoría. Una pregunta que te quiero hacer a nivel personal, porque sabes que compitieron en su día en Rigan y Zebum, ganó Rigan y Rigan se hizo profesional. ¿A día de hoy tú crees que si hubiera ese duelo sería igual? ¿Con los cuerpos que tienen ahora cada uno? Depende de en qué categoría. Porque Acuérdate que Rigan también compitió un año en Classic. No, con el tamaño que tienen ahora. O sea, sería culturismo. O es sea, culturismo, algún... no la categoría Open, Reagan. Sí, Rigan. Yo creo que Rigan. Yo es que no he visto a Cebu en persona. Yo a Rigan le he visto y para lo que pesa no es tan grande. Porque es un tío que pesa casi 120 kilos, pero es una línea muy estética, muy atlética, muy. O sea, no es, no es tan, tan cargado de, de chicha. Yo Cebu no le he visto. No sé, no sé, no sé cómo yo será. Creo que ganaría, yo, con criterio de Open, yo creo que ganaría a Rian. ¿Sería bueno, el, dos, Rian el Rian, yo, el yo... Rian último que hemos visto. El Rian último que hemos visto. No el de, no el de Alicante y Rumanía. Yo... ¿sí? Yo creo, yo creo lo mismo, yo creo que ganaría Regan, pero porque Regan eh, está ya en categoría eh, Open y tal, y ha trabajado a, para meter más tamaño y tal, habría que ver eh, si c -Boom se preparara para salir en categoría Open, cogiendo más tamaño y tal, habría que verlo, pero hoy por hoy con el tamaño que eso, yo creo que Regan eh, está más grande, eh, tiene una estética bonita, eh, yo creo que Regan o después, Paco, fíjate que un tío que ha conseguido seis kilos en un año, eh, en la tarima, fíjate si no tiene margen de subir. O sea que, no, el por eso digo que imaginaos que ahora va con esa limitación que no puede de eso que está limitado, imagínate si hice boom, se le cruzaran los cables y dijera oye, que me voy para adelante y si era su fase de volumen bien hecho y tal, ¿dónde estaría el límite? Pues no lo sabemos, habría que verlo, ¿no? Pero cuidadito que podría coger mucha más masa muscular. Sí, sí. Yo creo que Buster, tío, si se centra en culturismo open, en un año lo hemos combinado con 120 kilos. Pues podría ser, porque ese sí que está echando el freno en su cuerpo para no crecer. O sea, ese sí que está bueno, Esa con el freno de mano echado, tío. Sí, sí. Además, me creo que lo que hablan por ahí de que utiliza dosis ridículas, yo me lo creo. Porque es que ya tiene el tope del peso y está siempre echando el freno, el freno, el freno. Y yo creo que, ojo, que este año... No es que, eh, o sea, yo creo que es que este año ni, ni, ni habrá podido controlar ya el peso, o sea, ya se le habrá ido, ya está una de dos, o dejas de entrenar. Es que con los kilos que mueve, vosotros lo habéis visto entrenar a ese chaval. Si es que eh, eh, queda con los de categoría open y se los follan en peso, o sea, si es que, es que es abismal el peso que mueve ese chaval. Eh, y, y eso que tiene un problema autoinmune de riñón y su puta madre, ¿sabes? Que el chaval no, demasiado. Y no sé, a mí me parece digno de estudio ese chaval, yo es que a mí me cae muy bien y me, me parece digno de estudio de, de cómo evoluciona... De cómo, de cómo evoluciona. Es un rollo pradel, pero después de seis años, ¿sabes? No al principio, sino después de seis años. Eh, entonces, bueno, eh, pues nada, ahí queda eso. Y no sé, en las categorías vamos a hablar también un poco de, de las españolas, ¿vale? De, de Ibi y demás. Yo he dicho que la veo que puede hacer un buen puesto. Siempre ha ganado. Esa chica ha, ha ido donde ha ido, siempre ha ganado. Entonces, ahora que estás tú, Sergio, antes hemos dado nosotros nuestra opinión, pero bueno, dala tú. Yo creo que nuestras grandes bazas para este fin de semana son Ivana y Ángel, sin duda, o sea, Ángel eh, va a estar pugnando por el top 3, que está caro, ¿eh? no, aquí todos hablábamos de que, bueno, a ver, está, ojo, porque Kamal, yo le veo mejor que el año pasado lo que he ido viendo, Clarida es un seguro, y luego hay gente por ahí, a mí el brasileño este nuevo me gusta mucho, aunque va un poco justo de pierna, eh, va a estar bien, que el va muy bien ahí va al faena en 2-12 y Ivana sin duda, vamos yo creo que Ivana debería de estar en la primera comparación de, de bikini, no soy un experto en la categoría, la semana pasada me han llovido, llovido hostias por todos los lados con la categoría de bikini, pero vamos lo que ha hecho, no hay que olvidar que, que Ivana es historia de, de, del deporte Decir, de culturismo sí. del deporte español sí luego de chicas va también María Paulés, que también a, a este año da un cambio de la hostia lo que pasa que bueno es lo que es lo que yo le digo a Elena que también compite en esa misma categoría es que esa categoría por desgracia está hecha para la gente que está hecha y está ya tan consolidada para esa gente que meterse que es, no que en quien... el to... claro. es que hay en el top 5 c... en el top 10 ya te quitas a cinco brasileñas entonces te queda ah. un top cinco. o sea el otro top 5 es muy complicado yo creo que la categoría más complicada es hoy en día Sí, yo creo que es de las peores categorías para salir porque esa sí que es una estructura determinada, clarísima y tal y hostia, cuesta, si no nacido con ella, eh, que ojo, que, que María ha nacido con ella, pero no me refiero a eso, me refiero a que las hay súper exageradas, a veces es, es una categoría que bueno es súper complicada. Y luego de Mens pues no va nadie, ¿no?, de los nuestros. En Menz teníamos clasificadas a Sidipuy, no han no ha podido ir y en clase bueno, pues tenemos a Jesús estuve yo con él, bueno, paco ha hecho un vídeo hace poco, es el último que lo ha visto, yo le vi hace tres semanas, muy fuerte, a ver, porque hay 60 tíos en la categoría, se dice pronto, se dice pronto, y sin duda, y creo que se merece un reconocimiento especial, no sé si habéis hablado antes de él, eh, Rubén López, para mí lo sí. que has hecho, para mí es culturismo con mayúsculas, Rubén ahora mismo para mí es un puto referente de lo que Madre, debe ser un se turista. Se ha operado hace cuánto, hace nada, ¿no? Hace o sea, tres semanas, hace tres semanas. Tres semanas. Está haciendo, está ahí en, mientras está haciendo la puesta a punto, está haciendo terapia. O sea, desde aquí, tío, mi máxima admiración y respeto por Rubén, que yo creo que un Olimpia, igual que antes he dicho lo de Madelman, pues ahora me toca decir lo de, lo de Rubén, un Olimpia, aunque haya ir a rastres, se va. Tenemos aquí a Raúl que también lesiona en el Olimpia, tío. Y al Olimpia sí tienen la Plaza Bastio vale. en Canoa, si hace falta. Mira, en este, en este caso, eh, Sergio, eh, eh, mira, esta tarde he visto vídeos de, de cómo está entrenando con el bíceps roto a una mano, con, con, con unas agarres en los codos para poder tirar que eso y tal. Eh, escúchame, eh, se puede valorar a los atletas, ¿vale?, en el tema de culturismo, bueno, en cualquier modalidad, me da igual, ¿vale?, por cómo es, en este caso por el físico que tiene y tal, ¿no?, pero aparte de todo yo creo que siempre está eh, el valor de la persona, ¿no?, el… El, bueno, escúchame, yo soy de la época de Rocky, escúchame, y entonces el, el, el, el subir, el sacrificio de poder, que tienes muchas trabas y que, que, que, que, que luchas por estar ahí, es un luchador nato, eh, eh, físicamente a lo mejor no lo veo para estar ahí y ser competitivo, pero chapo, pero todo mis respetos… Todos mis respetos, pero vamos, eh, y solamente verlo, mira, me lo estoy de eso, estaba viendo los vídeos y se me y se me ponían los pelos de punta, ¿no? De decir, ole tus huevos, tío, claro que sí. Un luchador nato. Yo y solamente que es lo que... por, por es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De, de, de decir, coño, he ganado la clasificación para un Mister Olimpia, tío, escúchame, me rompo, me tal, eh, escucharme, Toria salió con el bíceps roto y ahí el tío que, que, que y estuvo ahí, pues eh, chapó, igualmente por Rubén, chapó y que disfrute la experiencia, que, que, que, que disfrute de ese escenario porque, porque estar ahí ya es lo más grande, ¿no? Entonces, yo creo, Rubén, chapó por ti. Yo creo que los camamos esto de verdad y aunque parezca mentira al final, lo que menos miramos, eh, llegamos a un punto, es un físico y lo que nos queda, a mí por lo menos, es el ver a un tío como le veo y digo, madre mía, tío, joder, qué huevos, tío, que el tío ha apretado los dientes, tenía su puta clasificación olimpia, que eso no sabe si se le va a volver a dar o no, y ha cumplido y para mí ya eh, Buster va a ganar, pero a mi admiración me despierta me despierta Rubén. Vale, hay, además, que ten... hay que tener muchos hay que... huevos, tío. Hay que tener en cuenta que siempre se habla de campeón el que gana, pero en realidad en todos los Olimpias hay muchos campeones que no han ganado. Campeones porque cada uno detrás lleva... O sea, el Olimpia es la fecha que es, no se modifica para el gusto de nadie y no todo el mundo tiene facilidades para estar su vida o, o le viene todo rodado para llegar a la Olimpia. Entonces, eh, muchas veces... Esto ha pasado mucho con competidores, tío, que se les critica cuando salen. Ah, pues eh, ha salido mal de esto o de lo otro tal. Para empezar, yo no sé si sigue igual, pero antes había... Estaba estipulado que firmabas un contrato y si no ibas te, te penalizaba, te sancionaba. Entonces, no, no, no, no, El contrato, vamos, yo, yo fui penalizado, ¿eh? O sea, o sea, yo, sí yo llegué al tercer Olimpia y yo recibí una llamada de teléfono en Las Vegas y me dijeron Raúl Carrasco, ¿no? Ya te puedes ir para tu casa. O sea, yo moví cielo y tierra y fue por, y fue porque eh, si es verdad que yo mmm, fue el año que ya iba lesionado y, y cogí un vuelo muy justo, llegué y yo no llegué al pesaje. ¿Vale? Que incluso, mira, si con lo comunicas con antelación, claro, tantas horas de vuelo no, no, no, no, no pude comunicarlo, ¿no? En el avión. Y, y ya te digo que yo, vamos, rezaba, lloraba, pataleaba en el sueño y me decían que lo sentía mucho, pero pues, por lo menos 10 veces, ¿eh? Que no, que no, que no, que no. Menos mal que, que logré hablar con, con María, María Ibarra, que cualquier promotor de la NPC sabe quién es. Y al final, pues, me me dejaron me dejaron me dejaron competir. Pero de milagro, pero te sancionan rápido, ¿eh? Y sí. no hay nada que hacer. Claro, si te escribes y no vas, te sancionan y. Hostia, no, ver, o, te sanciona. o, o, o, o si no llegas al meeting. Si no llegas sí, sí. al meeting, o sea, que, que, na, que nanay. Claro. Hombre, sí, Fabiolento, Fabiolento. De de, sí, y de hecho, de hecho eh, cuando es un invitacional, eh, que te invitan y tal, y se supone que. El, el organizador va a, a pagar tus vuelos, tu estancia y tal, tienes que firmar el contrato y si no, aparte de las sanciones son 5.000 o por lo menos en mi época eran 5.000 pagos de multa, aparte de la sanción que te, que te pongan. 2.000 ¿eh? Do, mil, mil dólares es, por ejemplo, no acudir de una semifinal a una final. Entonces, o los pagas o no los pagas pero no compites más como profesional. Claro, es que, ves, estas cosas muchas veces la gente habla, esa ha salido mal, a saber la historia que lleva detrás. A lo mejor ha tenido que ir simplemente para no tener que pagar 10.000 euros de sanción. Sí, que? Sí, yo, yo creo que puede ser así, sí, sí. Claro. Entonces, bueno, eh, como digo, hay muchos campeones que no llegan a ganar, que son campeones en otras cosas y desde luego pues Rubén en esto lo ha, ver, lo ha demostrado. Robert, están... ¿Qué? He visto que estaban preguntando por Estepa, que yo lo estaba viendo en directo mientras cenaba. Sexto, o quinto, sexto, he dicho yo que debe de haber Pero... quedado. Sí, la han, la han puesto en el centro en la primera comparación, se veía bien, bastante duro y tal. Y justo en la última pose pues, la han movido. Uh, uh -huh. Y la han movido ya muchas veces. No sé si ha quedado quinto o sea, no sé si entra a la final o se ha quedado a las puertas. Sí, no ha quedado en un extremo. Lo que el extremo, dependiendo de quién tienen de referencia en el medio, como eran. Claro, seis, pero era, cinco... claro, como eran seis, por eso no te claro. sé decir si quedó quinto o sexto. Pero hasta sí. las abdominales y piernas estuvo en el centro. Y luego ya lo empezaron a mover mucho, mucho. Es cierto que en última instancia lo vi ya un poco nervioso, pero se le veía francamente bien, o sea... Sí, yo, creo que yo he dicho, temporada no le conocía. Cuando lo he visto salir, que lo he estado viendo según ten, estábamos en el programa, no le conocía, luego ya por las formas y tal le he empezado a conocer, pero hay que reconocer que había un nivel en, su, en esa categoría. ¿eh? Hay que reconocer que yo lo había ha habido un poquito menos de nivel, pero la de 90 era... Yo he visto más... Estaba viendo el campeonato entero y tenía el streaming, y la de 90 era una auténtica salvajada. Eran 27 tíos. Y don ¿Dónde ha Sergio? Hasta... Hasta 100. De, hasta, 100. 90, hasta 102. Yo calculo, por como yo le he visto y luego he visto algunas foto ya que han puesto y tal, andaría con 100... 90, entre 98 y 100 kilos yo creo que andaría en el escenario. Igual me equivoco, pero por ahí andaría. Iba duro, ¿eh? iba bastante duro y se lo ha visto bien, se ha visto bien. Lo que pasa que, bueno, pues al final a última hora macho la han empezado a mover. Yo cuando estaba viendo, según se desarrollaba digo, lo van a dejar primero. Pero en abdominales sí y piernas creo que ha sido, ha sido cuando ya la han movido y ya uh -huh. la han vuelto a mover dos veces.